De llegar a Europa. Como han llegado aliadas de miles, a <risa> una regularización masiva como en 2004. <risa> Naciones tremendas de todos los inmigrantes llegando. <risa> vez han oído hablar ustedes de los pisos pateras. <risa> la llegada de incontrolada de cientos de inmigrantes y el el de los inmigrantes en los centros de comunicación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 No creo que sea tan, tan drástico todo, es decir, que llegan muchos, evidente, pero que, que todo lo que llega sea malo, pues no. Algo de reverda tendrán cuando están todos bastante apurados a día de hoy, pero como los de dentro también estamos apurados, es que un, es, es una metida un poco peligrosa. Claro, que claro, vienen aquí, no tienen papeles para trabajar ni nada, tienen, tienen que comer, tienen que ir a casa a robar, se, se pongan a pedir no a robar... pasa a una anciana por ahí va el mercado... ...y le quita el bolso, eso tampoco es... hecho derecho, ¿no? Un tratamiento excesivamente superficial... ...a la búsqueda de lo que son los grandes titulares... ...dentro de lo que es el marco de la integración... hace un daño bastante importante... ...teniendo en cuenta de que ya los dos colectivos... ...están asombrados...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 sobre el tema de la inmigración, que tales las noticias buenas como las noticias malas. Mucho lo que es el vandalismo con la inmigración, porque no somos todos iguales, está claro. Ni tanto españoles ni extranjero pero que deportan a la gente. El miedo que tenéis aquí en España de que con la hambre y con todo lo que está pasando por ahí, se han invadido aquí, ¿no? Se destacan lo que es diferente, van a hacer un poco de hincapié en lo que es común a, a todas las personas. La inmigración es, está lo bueno y, el, y lo malo.